Anasimo, usted sabe que publica siempre su contenido en las redes sociales. Parece ser que alguien llamó, porque yo nunca escuché el audio de la persona que llamó. Y Anasimo hablaba como que había personas, parejas, que se vestían, ¿no tú sabes, de una forma eh, sexy, provocativa. Y su esposo como que no le hacía caso. Entonces Margarita como que se desesperó sintió como ella pensó yo creo tengo que entender que para mí ella quería que estaba en un grupo de WhatsApp vio la, la imagen y comentó porque ella no se imaginó que eso ya lo iba a decir en una publicación de Instagram que todo el mundo lo veía se lo vio Margarita dice yo también eh, yo sé que se siente es eh, como que como que es difícil yo yo lo sé o sea que Margarita Parece ser que Lionel dura mucho tiempo leyendo, llega a las 10 no, <risa> <risa> de la noche. Y cuando ya... O la diez, no, a las 10 no, Lionel no llega a las 10. No, no, no. Ya Lionel a las 8 y media ya está, que tiene que estar ahí el ah, No, no, no. Lionel no es de 8, no, no, no. Lionel, 8 y media de la noche o 9 está durmiendo. Ya está durmiendo. Entonces, pues, un hombre. Es que ese tipo de personas son así. Maíta parece que se cambia y se pone su, su batica su cosita. Y el hombre durmiendo. Y el hombre durmiendo. <risa> y cuando nada, cuando está ahí, querida <risa> nacimos tú supiste y el hombre durmiendo. Mírenlo ahí, el pobre Leonel cansado de estudiar el día entero y de hablar con todos los todo lo compañeros. Eso agota. Esos compañeros por... diciéndole, usted es mejor, usted es esto. Ya eso de, de, de, ya Y, llegó y la casa se convierte en una oficina. Sí, sí, Muy ya bien. la. Eh, la llamada, la gente llamando, más ahora que seguro está llamando por pues lo de Abinader, y la gente de los diputados y todo eso, ahí está la pareja, eh, Margarita, muy sonriente, vieja la y Lionel, no no está ahí con la cara, ahí, ahí está el beso, el, el beso del tío Eso fue antes de la interna, eh, que se sepa. Eso fue antes de que Gonzalo le ganara. Sí, cuando ella apoyó públicamente, ajá. Ahí Ahí sí, exacto. Eh, eh. Cuando se podía visitar en restaurantes que ya no está eso, pero es que mira la foto, no, pero mira la cara de Leonel Ya Leonel ha tenido un par eh, de, de años cómodos ahí. Yo creo que Margarita se desesperó. O se desesperó. es eh, eh. como que, a se... como ella como que yo la... no sé por qué. Ya, ya de... yo siento como que ya le está gustando el sonido. Ya, va a salir ya de... la estoy de... sintiendo como, como, como, como, como. Ahorita va en un programa a explicar. Que, que imagínate, que ella ella, que lo que pasa es, es que, que Margarita mira a Chayan. <risa> <risa> Entonces ve la realidad. Cuando, así fue así, muy triste, I know, o sea, yo sé. Entonces Margarita, mira que lo que pasa con Margarita. Margarita, para que tú no tengas esa, esa, esa des, desilusión con Leonel durmiendo, deja de mirar a Chayanne, porque cada vez que tú veas a Chayanne te emociona. Entonces, cuando de a se pone la botica y eso, y ves esos videos, si sí te he fallado, ya tú sabes, bueno, ya me un me siglo ver, sin ti. Y que se ponga a leer también para que se meta en el mundo de esos no, lo que pasa es que también tiene que entender, Margarita, que Leonel también estos días, está durmiendo y quillado con ella por lo que pasó. De sabe que es una traición. Apoyó a Danilo, a su contrincante, a Gonzalo. Yo creo que eso fue ¿Eh? una jugada del mismo Lionel para cualquiera que gane tener un pie en el gobierno. No, porque no tiene un pie, tiene a Margarita, que no completa. No. Entonces, Margarita. Se desesperó. A ver, estoy con él. Pero si es penco que se cuela, la mujer mía está ahí. Oye. No, pero, no, pero yo me imagino, ¿cómo será una vida? Uno, uno analiza, ¿no? porque son gente como tan. <risa> tan <risa> pensante. <risa> no, un tipo. Un tipo como Leonel, que está, un tipo que es teórico, un intelectual. Yo imagino a Leonel, a la, hora de la ce, a la hora de la cena, unos revoltillos con, con vainas, con cosas que yo... ¿Qué dijo que ahora fue eh, eh, vamos a comer frío? ahora. Y ¿no? yo, soy, yo, yo soy porque están peleados. Eh. Lo que pasa es que están peleados, sí, están peleados. Donald no está que... todavía. Lo que pasa es que no es que no... Margarita no se vea bien, porque Margarita a su edad no, se, ve vice, bueno. se ve bien. Margarita se ve Lo que pasa, Margarita, es que todavía no, no está dolido. Se está dolido por la traición. No, y, y, y viene no ver, es por el sueño, es por es la traición. No, no, no. Eh, eh, Margarita, mira. Mira lo que tú tienes que hacer. Deja de ver a Chayán. Deja de ver a Chayán. <risa> No vea tantos videos de Cheyenne bailando. Para que no te emociones tanto y viene con Leonel y está durmiendo. Entonces tú lo que viene, te acercan de Leonel cuando está despierto. Esos libros. Eso, lo que pasa es que Margarita no sé si es una mujer. Tú sabes, como la mujer es de Tigreona. Sí. Sí, porque... Mami, yo le agradezco el consejo. Mami, yo no. Sí, porque mira lo que pasa, porque las mujeres de lo que hacen es que se ponen, ya ustedes saben y si el hombre no le hace caso, le quitan el libro se lo tumba, ¿qué libro ni qué libro? ¿Qué Pitágoras? ¿Qué? ¿Qué era Aristóteles? ¿Qué Juan Boni? Aparte de eso miren ahí por eso que ella está viviendo emocionada todos los días porque que ella viendo a Chayán pero mira cómo dibujan hasta la lamparita de Béndi Morado. Sí, sí, Béndi Morado. Tiene una ingeniería, un ingenio grande. Así que, una ingeniería, ¿qué disparate? Un diseño duro, es que tú ella viene a chayán todos los días. ¿Cómo no va a estar emocionada el pobre Margarita? Entonces Margarita, coge los chillings, tranquila. Pero, ¿Eh? pero espérate, mira, espérate. espérate ahora, espérate, ahora, ahora, ahora, ahora. Ahora, para que, que ustedes vean la, la, la cosa. miren. Búsqueme una foto de la PBC y yo, Melo Meloso. Pero oye. Escuchem, escuchem. Escúchame, escúchame. Escúchame. Espérate, espérate, Lo que te voy a decir ahora. Espérate, escuche, escuche, escucha escúchame, escúchame. Esto te va Ay, a me gustar. La relación, oye, en la relación de, de, de, de Lionel y Margarita han pasado cosas peores. Y siguen juntos. Peores. Yo, que y Melo Meloso se quilló. Se quilló. Mientras yo me a menos se quilló porque vio a la perversa verdad con un tipo. Se dejan ya. Ya terminó la relación en menos de un mes. Pero, ¿qué tú crees? Un mes lo no duró la relación. Pero, y mira Margarita, mira. Margarita le ha dicho a Lionel. Atención, Yomel. Coge a, a Lionel de ejemplo, que Lionel es la, el hombre más paciente. Mira. También, atención, Yomel, consejo que te doy. Margarita se le fue a Lionel con otro. Hombre, en sentido de que se fue a apoyar a otro candidato. Políticamente. Políticamente. Dale el borbo, el sí, borbo. Sí. Ah, fue vicepresidenta del candidato que estaba en contra de Lionel. Por dos veces. Ese eh. <risa> Di, le dijo, Le dijo a Lionel que le gustaba, eh, públicamente dijo que le gustaba a un artista que no era Lionel. No porque no canta? Eh, entonces, sí, Yomel... Si tú estás bravo porque la perversa estaba bailando de una forma muy... Pro, bueno, estaba fuertecita sí, así. Pero de una forma rara, fuerte, en las redes sociales... No, no, no, no, no. Ponga eso, está ahora el niño. Eh, eh. Entonces, Yomel, no te quille. Coge el ejemplo de Lionel y Margarita. Ahora, ¿qué tú crees si Margarita le pone eh? un mensaje con una canción? Yomel tiene que coger el ejemplo de Lionel y Margarita. Oye, con una canción... Margarita le manda una canción a Leonel que le diga, Que a pesar de todas las cosas... A pesar, de... mira, mire, hubo división de partido. No Oye, mire, hubo división de partido. Margarita conspiró contra Leonel. Toda la vuelta, tuvo a la hija de enemiga de Leonel. La hija de Leonel tuvo de enemiga. O sea, okay. li... Margarita o sea, ha tenido... Sí, como contraria a ella, Margarita ha tenido toda la, la cosa en contra. Y Leonel sigue ahí. Así que John Belén Meloso, busca a tu mujer la perversa Hay una canción, hay una canción... ¿Me lo un mes, ¿Y ¿Qué es esto? Hay una canción... El tatuaje? No, si no... No, el tatuaje no se quita. Eh, hay una canción de Chayam, eh. hay una canción de Chayam que me garita la puerta No, no, no. Lionel, Lionel, Lionel, Lionel, Lionel. Lionel. Lionel. mirenlo ahí, mira ahí, mirenlo ahí, hasta tatuaje. Ay, Dios tatuaje. mío. Ay, Dios mío. Ustedes, Ustedes se imaginan, atención aquí acá. Atención cámara aquí. Usted se imagina a, a Margarita con Lionel cantando. Dice, amor realengo. Ella así. le va a cantar. Si te falla, eh, Bueno, pido de la bueno vaca, pero miren cómo es la cosa. La canción, lo de Margarita ¿verdad? está flojo y siguen juntos. Y lo de Yomel y Veloso eran fuego y ya se paran. Eh, Él me dijo, Yomel, toma Jomel, ejemplo de Lionel. Tiene varios días, no, pero